Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos. Y ninguno olvidaremos. Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos. Quedan escritos en el diario del corazón y el recuerdo. Del corazón y el recuerdo y gracias a ...y a todos esos conciertos... ...tenemos cientos de amigos... ...a los que nunca olvidaremos... ...y parece que fue ayer... años caminando... ...y parece que fue ayer... ...pues un año más... ¿eh? y parece que no pasa el tiempo... ...estamos de nuevo a las vísperas de nuestras fiestas... ...a grandes de San Pedro... ...en honor al patrón San Pedro Alcántara... Nada más que desearos a todo el pueblo de San Pedro de Alcántara y las personas que vengan de fuera unas felices fiestas y a disfrutar de ellas. Feliz feria, San